Hola amigos del canal, hoy vamos a probar un juego que se llama Baloncesto Sangriento Por lo visto queremos ser una estrella del baloncesto o tenemos un torneo Y vamos a entrenar y nos van a pasar cosas raras Donde descarga el juego dice que hay un código de cuatro números para luego Vamos a ver, vamos a jugar A por él Bueno, nos levantamos en una habitación, hay dos manzanas, una especie de jarrón, que se puede coger y esto se puede comer, pero bueno, vamos a ver qué hay por alrededor. Dios, como he abierto la puerta, siempre para adentro, oye, no abren para afuera, vaya que no nos den la cara. Empezamos bien. Bueno, pues tenemos como la visión distorsionada, es como si fuera un sueño. Y aquí hay un campo de baloncesto. Y aquí hay una pelotita. ¿Y ahora qué? Ponemos aquí. Ah, ya la he pillado. Vamos a ver. ¡Toma! La tengo otra vez Desde aquí Es lo que dice Desde aquí Ahí he fallado Vale Ya tengo la pelotita Vamos a probar otra vez ¿Y por qué pone cero puntos? Si es anotado Ahora oh, oh, ¿Hasta cuánto habrá que llegar? ¡Ah! Seis Vamos a tirar uno más A ver, aquí a ver. Toma Yo Busca la pelota de baloncesto ¿Pero qué es eso? Que busque la pelota de baloncesto ¿Pero si estaba ahí? ¡Ostras, mira qué nos pasó! sangre! ¡Mírala! a cerrar la puerta. ¡Eh! Salió la pelota como si le hubiéramos dado una patada, pero yo no he hecho nada. Madre mía, la y Ya dejó aquí una señal, ahora no me acuerdo ni para qué la oíba. ¿Para acá? Para sangre. Mira mi pelotita. ¡Eh! Se va para allá ¿Qué pasa? <risa> El monstruo No era feo Ni era raro O sea, a ver No un monstruo de estos de graficazos ¿qué tal, ¿no? Pero, pero... no te lo esperas Y, y ahora pues aquí no sé ni para dónde ir para vale. acá no puedo pasar habrá que volver yo que sé pero que tiene que haber el baloncesto con esto Dios. vámonos de aquí Ay, que estoy encerrado que tengo que volver Vale, a ver La pelotita ha aparecido Le he dado una patada Sin yo querer Se ha ido Y ahora No puedo pasar Me ha dado un susto aquí Vamos a probar para el otro lado Paso, sigo los pasos 6 sí. vamos yo he visto un 6 es lo primero que he visto anda como para sentarse aquí 6 9 me recuerda hay la pelota 7 Y 8. 6 7, 8 y 9 Pero al principio del juego Daba una pista Decía 6, 8, 7, 9 Si no me acuerdo mal Vamos a coger la pelotita A ver La ha cogido Y ahora Ah, ah Hay un bicho ahí ¿Cómo pasa? Es como un... Dios, como un alien o algo Dios, que juego más raro Pero buenísimo ¿Para acá? Sí, aquí se acaba la sangre Esto era al principio Doño, ¡Qué que susto Yo voy a la casa, a ver Que hay ahí votando. Aquí Aquí Vale, vale, ya vengo Que me vaya a casa Coño, lo que había dicho yo ah, Me voy para casa Verás tú ¿Y por qué está cerrado? ¿Y por qué está lleno de sangre? Ay, Dios, que me temo que voy a tener que ir a por la llave No, pues ve a la casa, dice Vale, pues ya estoy aquí Ah, mira el código 6, 8, 7, 9 Uff, hemos podido entrar, pero ¿y ahora? No cierres la puerta, ostras No cierro la puerta, bueno, pero aquí hay que ver por fuera Aquí estamos a salvo ya, ¿no? salí afuera a ver qué hay ya, ¡Ah, ya! El... joder pero qué tiene que ver el bicho bueno a ver vamos a analizar esto joder me recupero un poquito el juego se ha cerrado bueno se ha cerrado el juego lo he puesto otra vez y vamos a comentarlo. El juego es rarísimo. O sea, somos un jugador que dormimos y vivimos o estamos al lado de la cancha. Vamos, tenemos que meter siete canastas. Y se nos pierde la pelota. Y luego tenemos que ir a buscarla a unos subterráneos donde nos aparecen unos bichos. Eh, eh, recuperamos nuestra pelota. Vamos a la casa. Y nos pegan un susto. El juego no tiene sentido ninguno. Pero está guapísimo. Es que estos juegos son los que molan. Que no te esperas. Son juegos raros. Son surrealistas. Eh, es impresionante. Así que yo le voy a poner un 8 sobre 10. Un 8 sobre 10. Así que con esto, pues, creo que está bien. Y vamos a ver si sale algún otro jueguito así de miedo. Así que chao. Y hasta la próxima.